Ya está aquí el penúltimo producto del año. Acompáñanos a abrir y a probar suerte con este nuevo producto, Batallas de Leyenda, Crystal Revenge. un Pues vamos a comenzar y, pues bueno, vamos a ir viendo el arte de cada uno de estos sobres porque cada uno es diferente. Es un detalle bastante, bastante bueno. Entonces, este es un set de puras eh, ultras. Aquí van a venir casi puras ultras y una secreta. Ya vimos en esta ocasión, número un 100, número 1 Que La verdad es una carta muy buena para hacer OTKs. Mason Hot Spring, muy bien. Y Dimension Dice. Bueno, vamos a seguir. Heroic Call. Artemis, de Magistus Moon Maiden, muy bien. Do del Book, este es un arquetipo bastante chistoso. A ver si nos sale alguna de, de las... Y Dynabase, que también es un arquetipo bastante curioso. Bueno, aquí está este, que es como el Umbreon. yo oh Y bueno, vamos a seguir, Performapal, Dice Seer, Frightful Patchwork, muy bien, este, estas son cartas bastante necesarias. Yo las conseguí en comunes, pero bueno, ahora ya están en Ultra. Y también tenemos a las eh, Bestias de Cristal avanzadas, Emerald Tortoise, a ver, vamos a ver si es que cuántos sets contamos Diddy Crow, también, muy bueno. Y también vienen algunas reimpresiones de lo que son Blank Wings. Siguiente, Topaz Tiger. Y vamos a ver, Gravity Balance. Gadget Box. Otra eh, bestia de cristal avanzada, en este caso es Ameth Amethyst Cat. Que la verdad también tiene un arte muy bueno. Y Blackwing Breeze de Zephyr. Y Stone Stonehenge. G-Golem, Rockhammer, Dynatank, que la verdad es, es muy curioso este arquetipo, es como, son como dinosaurios en, en, arriba de máquinas. Número 2, Ninja Shadow Mosquito, muy bueno, no sé qué tan bueno sea para jugar con Sprite. Y Dragon Y bueno, vamos a seguir G con G golem Stoneborn. Link Crystal Heart, Clockwork Knight, muy bien. Esta es una carta que creo que es soporte para Earth Machine, muy bien. Royal Strike y por último Ruby Carbon Call. 5, The Sky Vault Start, Morphotronic Impact Return. Doodle Beast, muy bien. Stego, esta es una de las cartas yo creo que más curiosas que han sacado últimamente, pero la verdad es que el arte es, es bueno, o sea a pesar de que solo es un dibujo todo chistoso. Eh, Blackwing Blizzard de Far North y perfecto. Vamos a continuar con Gogolian Rock Tiger, Rockhammer perdón, este Topas Tiger. Bayou, el emblema del honor, muy bien, un muy buen reprint Y nuevamente Diddy Crow Y por último Amazon's Hot Spring Vamos a ver si también salen los art de esta carta Obviamente esta carta está censurada La versión japonesa es muy diferente Y bueno vamos a ver también viene las reimpresiones de Caos Caos Valkyria, Simón de Poison Wind también Emerald Tortoise, Ruby Carbon Call nuevamente, y Crystal Skull. Tenemos a Rainbow, Rainbow Bridge, otro de estos Gigolen, Hot Ice, fantasma Dragon, muy bien. Y tenemos el eh, Círculo de las Siete Esferas. También una carta muy buena. bueno vamos a seguir con Dice Dungeon Todoroki Evil Twin Lila muy bien esta carta es muy buena la verdad es que también es de las que andábamos buscando nuevamente Breeze Sapphire. y vamos a continuar con Abrended Sabor Tol Toolbox, Toolbox Odd Eyes Persona Dragon Dragon Nails Dimension Dice Bueno, Senko, Heroic Call y esta de Gigolem, Dignified, Triliton. Otro Doodlebock. Nuevamente este soporte Siroco, Gigolem, Pebble Dog, Y perfecto, Doodle Beast Tyrano. La verdad es que estas cartas yo las quería conseguir y pues bueno, ya las tenemos. Este de Dream shark y Course Reflection Doll. Y tenemos nuevamente G-Golem, Patchwork, perfecto, muy bien. A ver si juntamos nuestro set: En Shuffle, perfecto. Grand The Shining Star. Y el Gato Amatista. Tenemos nuevamente a Ember Tortoise, Performa Pal, Odd Eye Seer, Robbie Carbuncle, Crystal Eagle, Círculo Salamangre y bueno vamos a seguir con Caos Valkyria otro Freightfur Patchwork, muy bien el creador del caos, perfecto muy bien nos salió esta carta si recuerdan hace mucho tiempo una de las primeras cajas que abrimos fue Tun caos entonces nos salió del caos Creator y también nos salió el Black Luster, entonces vamos a ver si esto se repite Amber Mammoth bueno tenemos otra vez a Todoroki, Senko de Skybolt, Chaos Space, perfecto, esta es una reimpresión muy muy necesitada y pues bueno, ya la tenemos aquí, Blackwing Full Armor Master, muy bien, vamos a ver qué más, Heroic Call, Dream Sicada. otro G-Golem, Dignified parece que este es como el relleno <risa> y también tenemos la batalla de los espíritus Durmientes. que eh, la verdad es que este es un arte buenísimo, de, los estuve viendo desde que hicieron la apertura y tiene un arte muy muy bueno y por último Blackwing, vamos a seguir con Topaz Tiger otro Rainbow Bridge, Borrelot Savage Dragon, muy bien, también es una reimpresión muy buena y tenemos a Elisicada vamos a seguir con otra vez Zenko tunharp Lady y ya tenemos a la bestia de cristal avanzada Cobalt Eagle, que también muy muy buen arte tenemos otro emblema de los Plunder Patrol nuevamente tenemos a en Pebble Dog Gadget Box Tenemos esta carta super nostálgica Doom Kaiser Dragon Muy bien, aún recuerdo cuando jugaba A la Plaga, es esa Plaga Blackwing Arf, eh, Full Armor Master, muy bien Tenemos a Tank. Morphotronic Impact Return Y perfecto, esta es una carta Pues yo creo que de las, de las Más buenas, de al menos de las este es de cristal avanzado, que es Sapphire Pegasus. Muy bueno. Otra, Rebellion Dragon, y otro Edge In Chain, Perfecto, vamos bien con esta basecita de... Y vamos a ver... Golden eh, Crystal Heart, Token Collector, bastantes pesadillas cuando jugaba Sword Soul. Fusion Destiny, muy bien. Perfecto. Muy buena, la verdad es que es un arte buenísimo. Y con, estas, con esta rareza se ve... Buenísima. Y bueno, tenemos también jutsu y Dynabase. La verdad es que esa última carta estuvo muy, muy buena. Entonces tenemos a Sturborn Tenemos otra vez a Todoroki. Y Blue Twin, Kiss Kill, muy bien. Esta es otra de las gemelas. Tunterro, muy bien. advanced dark muy bien esta es pues ahora sí que el campo que permite a las advanced crystal beast también está otra vez morphotronic el, eh, la bestia de cristal de eh, topaz tiger aquel nuevamente y la batalla de los gravity balance muy bien van red crystal beast cobalt eagle el círculo de las siete esferas. Eh, tenemos a Performa Pal Odysir, Blackwing Sirocco Dan, otro Bayou de emblema de el honor, Crystal Skull y Didi Crow. Blackwing Simon. Toolbox, Doom Kaiser Dragon. Thunderbolt y Amazones Hall Listo, pues tenemos otra vez a Crystal Heart, Advanced Dark, muy bien, otro creador del caos, perfecto Tune Terror y otra vez las 7 Regine Tune Harpy Lady El Dios Revivido Hades, muy buena Otra vez una Dinabase Y el Círculo Great tenemos otro Avendred, viewer Dice Tungian, el Invalid Dolmen, oilisicada y Amethyst Cat tenemos Gadget Box, Frightful Patchwork, muy bien otro Persona Dragon, Dream Shark, muy bien Photronic impact return Advanced dark muy bien selene perfecto esta carta también es buenísima y esperemos que esperemos que nos salga también su compañerito. mi y cobalt eagle tenemos a Boras de spear pal O el Topas tiger muy bien course flexion doll y Amazon's hall rajin nuevamente token collector Número 100, Número 1 Dragon, muy buena carta. Uylicicada. Y empezamos otro Token Collector. G-Golem, Pebble Dog. La eh, Bestia de Cristal Avanzada, Matista. Uylicicada. Ya nos estamos acercando al final. Robbie Carbón Cola. Amazon's Hall y Thunderbolt tenemos Rainbow Bridge Heroic Call nuevamente eh, la, una de las gemelas Lila eh, Hedge. y nuevamente Ed Gadget Box Dream Cicada Fusion Destiny, perfecto otra vez, muy bien esta carta nos, nos está buscando bastante Jutsu y Dynabase vamos con Reign, G golem blackbeard the plunder patrol muy bien esta carta también es me parece que una reimpresión bastante buena odais rebellion dragon y y simon eh, toolbox odais persona dragon eh, full armor master muy bien y tenemos a course reflection doll tenemos Crystal Heart, Token Collector, Chaos Space, muy bien, muy bien. El emblema de los Plunder Patrol y Stonehenge. Dynatank, muy bien. Morphotronic, Impact Proton. La Bestia de Cristal, eh, Amber Momot. Elisicada y Chaos. Eric Cole, Dream Cicada. Ok, no es... No es este Access Code, pero bueno. Vamos a ver, está Todoroki nuevamente. Senko de Sky Star. Oh, ¡Perfecto! Esta cajita estuvo súper bien, ¿eh? Nos salió el, el creador del caos y Black Luster Soldier. Muy bien. La última vez vendí esta carta y la verdad me arrepentí bastante. Es un, es un arte buenísimo. Es una carta muy nostálgica, al menos para mí. Entonces esta se va directo a la colección. Tenemos a Grand Shiny Star. Vamos a seguir con Caos Valkyria. Patchwork, muy bien. Artemis, Dream Shark, Curse Reflection Doll. Y vamos a ver Emerald Tortoise, Od ISER y. Terminamos con Numerón Dragon Y pues bueno, vamos a comenzar este esta... Vamos a empezar el resumen Pues en realidad con las cartas pues más relevantes Al menos para mí Y pues bueno, vamos a empezar con estos este, Bestias, dudre Que nos salieron ambas, tanto el Tyrano Como el estego Por supuesto también, o, todo lo que tiene que ver con los héroes Por ejemplo, el Shuffle las dos copias de Fusion Destiny, muy buenas, la verdad. También Slim, eh, que esta no la teníamos. Y, pues, por supuesto, del tema de, de caos y de un de caos Todo lo que venía en esa cajita, pues, nos salió Black Luster Soldier. Muy buena carta. También el creador del caos nos salió dos veces. Y, pues, esta magia también muy buscada para esta estrategia, Chaos Space. Y, pues, también nos salieron las, las gemelas, ¿no? Dos azules y una rojita que tal vez usemos con nuestro, nuestra baraja Sprite a continuación te voy a poner el top 5 según el precio también el total del precio de las metalizadas en comparación con lo que nos costaron las cajitas y pues también el resultado del checklist ¿no? de lo que veníamos buscando y vamos a pasar a la favorita que en esta ocasión va a ser el Tune Black Bluster Solder que para mí es una carta muy nostálgica y con este arte muy muy bueno si te gustó el video, considera suscribirte ya que se vienen unos tops muy buenos de todos los productos que salieron en el año. Hasta el próximo Yugi Unbox.